Durante mayo y junio recarga y compra paquetes en los puntos de venta de Supergiro a todos los operadores por monto igual o superior a 5 mil pesos. Participa en los sorteos de parlantes, tablets y smartphone. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Y se han detenido las balotas y de esta manera conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Tenemos la número uno. En la segunda balota, tenemos la número 3. En nuestra tercera balota, tenemos la número 6. Y en la cuarta y última balota, tenemos la número 1. 1361. 1361 es el número ganador en esta tarde del 10 de mayo del año 2023. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a todas las personas que siguen el sorteo La Fantástica desde el municipio.